Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Bueno, bienvenido a este curso eh, de videos short, cortitos, así que no me tengo que exceder, vamos de una vez con las tres palabras claves de Urano en Géminis eh, y las tres palabras claves ...positivas... ...y las tres palabras claves... ...negativas... ...pero antes te recuerdo... ...tenemos una gran... ...comunidad... ...que se llama... Eh, ...Curso de Astrología... ...en Telegram... ...nos podés encontrar... ...t.me... ...barra... ...Curso de Astrología... ...ahí nos podés encontrar... ...todos los días estamos... meta chatear y aprender astrología... ...fácilmente y en forma divertida... También te sugiero que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te suscribas, me das una mano enorme, enorme. Mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. Bueno, vamos con las palabras claves. Entonces, Urano en Géminis, versátil, progresista y genial, genialidad, tiene genialidades. Acá dice genialidad, es el genio, ¿sí?, de todas las cosas que se le puedan ocurrir. Uy, ¿Cómo se hace esto? Bueno, no importa, queda más lindo. Eh, eso como positivo. Como negativo, son fluctuantes, inconformes y contradictorios. Bien, hemos pasado por Uranón Géminis, mañana nos toca Uranón Cáncer. Chao, hasta mañana.